Hola, saludos desde Alicante, soy C. San Juan y te doy la bienvenida a Activa tu Poder. Este es un curso eh, que voy a hacer en, en internet que está pensado para que pongas a funcionar todo ese poder que está dentro de ti que posiblemente no estés utilizando como deberías. Y es que hay muy poco poder en vivir vidas que no acaban de gustarnos, en ser personas que no acabamos de ser, en vivir vidas que no se ajustan a nosotros. Cuando haces eso, eh, vas perdiendo poco a poco tu poder y al cabo de los años te encuentras en una situación en la que posiblemente no te sientas muy cómodo. Eso se sí puede cambiar y no es difícil, yo lo he hecho. Entonces, eh, las cosas que yo he aprendido son las que te transmito aquí que creo que van a hacer por ti lo mismo que hicieron por mí. Y es darte el poder para poner las cosas a tu favor y para construir la vida que deseas para ti y convertirte en la persona que deseas ser. Eso es lo que vamos a ver a lo largo de este curso. Si te quedas aquí, espero que haya una enorme diferencia entre el antes y el después. Bienvenido. Un beso.